y ah, mira vos. Yo y en, creo que en ese se momento, enamoró, eh, de Carlos Menem, digo, yo que los vi varias veces juntos, ella no le podía seguir el training, de verdad de verdad, lo digo porque me, el día del casamiento para mí... ¿Y por qué no le daba contra... beso el casamiento si estabas tan enamorado? Bueno, estás maquillada, no, no te claro, vas a poner así. Ella que... lo miraba con un amor y hacía un calor. Era un amor pero Ay, sin beso. No claro. Te quiero mucho pero sin otro. beso. Te digo porque nosotros los Son muy soñadora, Karina, ¿no? no, no soy sí. soñadora. Honestamente, yo dificulto. lo vi lo vimos todo. Lo trataba yo como un abuelito que le no daba de comer en la boca al abuelo. Eso amor también, Han visto las fotografías, las fotografías de Cecilia voló con ese matrimonio parece una bioconda con estreñimiento porque la sonrisa no, no se le ve no se le ve contenta y además que la familia de Cecilia ¿Pero Aboloco, algo en contra de ella? No tengo, no, es, es un objetivo, objetivo, objetivo. Okay. y además que es público de público conocimiento en Chile que la familia de Cecilia tampoco era partida de ese matrimonio. No, no, vos lo contaste a fe. eso. Entonces, y eso doy fe porque ellos estaban, que no acreditaban... ¿Y él se habrá enamorado? Cari, no me acuerdo de eso. Él, para vos, yo creo que no él, ella es hermosa porque Cecilia sí. es una bella mujer. No me, me acuerdo, chicos. Él, él tenía se que ser divierte. presidente si estaba un minón al lado para ser Sí, no, más Pero, más pero la gente <risa> es que cuestiona, dice... No, si hubiera sido simplemente eso, no hubiera tenido un hijo. Y Pero el hijo también no, no era parte de todo el arreglo Yo creo en el amor de ella hacia él y, de hecho, ese día que arrancó muy temprano el registro civil que fue en la Rioja capital. Claro. Sí. Ellos después a la noche, digamos, desarman unos planes que tenían y se le ocurre a Carlos Menem ir a Anillaco. O sea, creo que son 300 kilómetros de viaje. Tuvimos que mover toda la prensa, movernos todos. ¿A qué voy con que ella estaba enamorada? Y que lo miraba él fresco como una lechuga y ella estaba destruida claro. como estábamos todos, porque esto arrancó ella 11 quería de la mañana de bodas. y esto era a las 12 de la noche. Y, y él estaba espléndido y ella me dijo, no puedo más, no lo puedo seguir a este hombre la energía que ¿Cuánto duró ese momento Lo vimos todos vos. eso. Duró ba seis años Sí, eh, bastante, porque ella lo acompañó sí, cuando pero, él estuvo preso Pero, pero seis años, de los cuales tres estuvieron separados Claro y se allá. Ah, no duró o sea, la... En la práctica, eh, en, en el hecho, fueron tres años Pero, pero cuando tiene él, él estuvo ella. preso, ella estuvo al lado Sí, porque obviamente no se va a ir a la luna de miel sola Claro. Recordemos que el un email tenía un periplo por Miami, por Brasil, y finalmente a los días de, de haberse casado fue cuando... Mario, ¿hoy no, tiene poder en se Chile? Porque digo, a ver, en un momento decían que era la Susana Jiménez de Chile, su hermana Diana sí. es una presentadora muy sí. popular y muy famosa, de hecho está conociendo Gran Hermano. Pero Cecilia, ¿tiene banca? Tiene peso mediático, o sea, todo lo que hace Cecilia a nivel televisivo tiene éxito. Ahora claramente no tiene el éxito a nivel sentimental, quizás ahora lo está consiguiendo bueno, con Porque este matrimonio ya se ve estable sí. eh, Pero el, el éxito en televisión, cada matrimonio de Cecilia Boloco marca 80 puntos de rating ¿Eh? Cuando se habla del matrimonio de Cecilia Bolocco con, con Pepo Daire sí. También tiene un éxito arrasador en cuanto a sintonía ¿Pero por qué? ¿Porque la ven vampireza? ¿Qué? Dice Ay, otro que... que va a pelar como un pollo, ¿Qué, ¿qué es lo que piensa No, no, la gente? no, no sé si vampireza no sé si va en pireza, ¿Cuál es? Pero, eh, ¿Qué es lo que piensa? A ver, yo, yo creo que produce morbo Saber qué es lo que está pasando Tanto de la gente que la quiere, que la adora, que hay en Chile sí. Como la gente que tiene rechazo Porque de una u otra forma ven como que se, se desclasó Como que se alejó de los sectores populares Que eran los que la adoraban cuando fue electa Miss Universo Pero eso fue lo que pasa que cuando fue Miss Universo Ella era muy jovencita En el 87 fue Después 87. fue creciendo, digamos Y ella es de, de una No, familia... Y era un título muy simbólico también claro. para la época en esas en esa épocas, la belleza estaba exacto, puesta, estaba que, colocada en un lugar un de, de, político de poder. un también, de claramente, Chile, muy particular. Sí, claramente claro. le faltó la asesoría mediática que en el momento, porque claro. una vez que llega a Chile, luego a ser electa Miss Universo, llega tres meses después, por los compromisos que uh -huh. debía asumir. Tiene una serie de comentarios que le cayeron mal a gran parte de la sociedad chilena en un momento político conflictivo, claro. que claro. era justamente la transición desde la dictadura a la democracia. Exacto. Perfecto. Entonces tiene tiene eh, comentarios que provocaron un poquito de escalofríos claro. cuando habla de, de una niña que fue baleada uh -huh. prácticamente diciendo que ella se lo buscó entonces y ah, no. ah, la asesoría claro. de Persona. qué decir de qué decir en el momento adecuado no la tuvo no la tuvo Perfecto. Claro. igual con los años me parece que fue adquiriendo esa cintura mediática y, o al menos una protección fuimos a buscar a Luis Ventura también nuestro compañero de América que nos cuenta un poco de la historia de las mujeres no sé si todas sí. pero yo creo que la debe conocer muy bien pero algunas mujeres de la vida de Carlos mira. contame qué recordás de la relación entre Carlos Saúl Menem y la señora Cecilia Boloco y recuerdo el beso el beso, ¿El beso o el no beso el no beso del casamiento, eso lo recuerdo. Me quedó grabado a fuego en la, en, la, en, la, en la retina de los ojos. ¿Alguna vez en esa relación existió el amor? Eh... Lo que pasa es que Carlos tenía una manera muy particular de seducir. Era un seductor por, por excelencia, uh -huh. un encantador de, de damas. Él la sedujo, ella se dejó seducir, pero en algún momento, ¿sintió amor por Carlos ella? Yo internamente creo que siempre fue eh, algo muy eh, eh, calculado. Con Zulema, ¿hubo amor? Eh, plenamente. De parte de los dos. Sí, sí, sí, a, a, por el lado, eh, Zulema lo acompañó hasta el final... Amenen, y, eh, y. Lo perdonó. Y lo perdonó 500 veces. Mira, te voy a contar algo que me lo contó Zulema. Un día estaban en La Rioja y él estaba con Zulema, que esto, que el otro, y dice: Bueno, me voy a ir a la unidad básica, que esto, ya estaba allá en, en, en La Rioja, ¿no? Y, y bueno, y dijo: Bueno, los. Eh, de última prepararé la comida, cenaré, no sé, con los chicos o alguien que. Y entonces había quedado la televisión encendida en un canal que hacía deportes. Y entonces estaba preparando la comida, ponieron los platos. Y dice que en el enfoque dice, vamos a poner, no me ac... el, el boxeador no me acuerdo qué era. Vamos a transmitir la pelea del Rafa Yuri con Venturita, que esto, que el otro, ¿qué dice? Y en eso se un enfoca el rinza y estaba menos con una rubia. ¿no? <ríe> me... Claro, acá no paraba. Y mira, ya no de paraba. antes el presidente ya está contando sí. en el 80. Y el odio no que se tienen las dos exmujeres, porque sí. Zulema y Cecilia nunca... nunca. Mirá que no, Zulema estaba ya estaba separada. Y La hija mundo. también, Zulemita tampoco sí, la quiere a... Pero yo, a ver, ir a la peluquería de Miguel Romano claro. y que te diga... Un... Mi, hija, mi hija, Llegaba Cecilia y estaba Zulema... Es, es una catástrofe temblaba, claro. es decir, A una había que no, no avisarle a la otra que estaba Y una iba al piso al... de arriba y el otro ahí no. Igual a mí lo que Vamos, me sorprende, Cecilia, digo según lo que vos estás contando De que sería una mujer que, que siempre estuvo buscando eh, el poder eh, y, y el dinero de estas personas Me sorprende que no hayan aparecido digo por el tema del testamento no Y la herencia de Máximo A ver, eh, Cecilia tiene su patrimonio Ella viene de una familia de muy buena situación económica en Chile Independiente que obviamente, yo creo que el poder que la seduce más allá del dinero uh -huh. es el poder justamente mediático o social que puede tener, claro. ¿eh? Eh, escalar en esa área. Claro. Ahora recordemos que eh, Máximo sí inició las acciones para reclamar lo que le corresponde. Ah, sí, porque había dicho que no al principio. En un principio había manifestado que no le interesaba. El año pasado dio una nota, una sí, entrevista sí, a una entrevista. periodista. Así. Eh, pero tomó contacto, tomó contacto con un buffet de abogados acá en Argentina para reclamar lo que le corresponde, claro. porque él tenía de todas formas que tomar contacto, porque si no quería ser parte de la asociación, claro, tenía, también tenía que firmar. claro, claro. Y se...